Mis... The Gibbs Jr., estamos Jimmy por Jr. baby! coming por lados, joder, y ahí su mis... ¡Reloading! ¡Reloading! ¡Reloading! Abones, abones, abones, abones, abones. Maten, maten, maten ¡Reloading! ¡Reloading! ¡Reloading! ¡Reloading! ¡Reloading! ¡Reloading! ¡Reloading! ¡Reloading! ¡Reloading! ¡Reloading! ¡Reloading! ¡Reloading! ¡Reloading! ¡Reloading! ¡Reloading! Yo te protejo las espaldas Adrenaline shot. haces, cabrón Ven, ten, ten, ten, ten, ten. ten. Este, este lo vas a equipar ¿Para qué es esto? Ah, uh, son, como te digo, son palos para, para correr rápido sí. De la lleta llega, Ya lo ocupé. <risa> Get into the pool. <risa> Quería saber si <risa> manera. <su> <risa> <risa> Reloading. Vente poca, vente, acá, poca. vente poca. vente acá, vente para vente, acá. Ay, no mames. ¿Qué cosa? Escúchale a verlo.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 voy acá, acá, acá, acá. lo que te la luz apaga la luz apaga la luz apaga la luz ya yeah. buh yeah, no, nada nada nada we. no nada nada buh <gasps> oh lo no, loco no. oh, puto... Todo lo que te va a caer por una granada. No mames. Voy de ahí. ¿Qué quiere? Dile qué quiere. Vámonos para arriba, para arriba, para arriba. arriba. para arriba, para ah, arriba. Bueno, al menos. the lock. está. ¡Pipe bomb! ¡Pipe bomb! a bomb! ¡Pipe bomb! ¡Pipe bomb! ¡Pipe bomb! a bomb! I got pills. I got these pills. Bajate, bajate, bajate. You know bajate. Bajate, bajate, bajate. Yo voy. Sí. Vente, vente. Sígueme. A bajar, a bajar. A bajar, a bajar, a bajar. ¡Joder! Mátalo, mátalo, mátalo, Reloading. Ah, otra vez. Necesito mucho medicina. Vaya. Gotta reload. Ponte fuerte, la ponte la, ¿cómo se llama la medicina? Ay, ya me la acabé. Venga, ten, ten, ten, ten, ten, ten, Espérate güey. voy a la loca por ahora la loca de dos por ahora ya yeah, yeah. no te la puedo dar ya tienes toda la lina bueno y si te mueres te puedo revivir Eso es lo bueno vámonos vámonos vámonos vámonos vámonos no mames wey creo que I'm grabbing, I guess. Yeah, that'll hold me. Put the money. Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! you shooting? Uh, you don't this. Now we use these. the enemy <laughs> Reload! What the hell you think you're shooting? Watch out! Si, debió detenerse. Dalo, agarro, agarro, agarro. Esto es un es momento de importante. Estaban a vivir. Fire bullet. No, la oh, oh, no, no. No. Oh, no, no, oh, no, no, hay. Oh, no, corre corre no, disparale no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, <laughs> I'm just gonna admit it. I need some help. como grisáceo ah porque ya Dios, tengo ya la última que te voy a decir o sea hay otro tienes ahí hay otro tienes Reloading.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 bomba bomba bomba bomba bomba bomba mira no tenemos. verga y ahora qué mata Mátalo, mata mátalo mátalo mátalo mátalo Mátalo, mátalo mátalo mátalo mátalo mátalo mata mátalo mata mátalo mata mátalo mátalo voy no me encontré uno por ahí. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, corre vamos, corre vamos, corre, corre, corre, corre. vamos, dalo espérate espérate espérate espérate espérate espérate espérate espérate espérate espérate espérate espérate oh, espérate espérate yeah. espérate espérate espérate espérate espérate espérate espérate espérate espérate el bájate de bájate bájate bájate le claro bájate de bájate ya ya ya bájate, corre corre corre corre corre corre corre corre corre corre, corre, corre corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre baja te corre, mátalo baja mátalo baja te baja te baja te baja te Lalo, ¿me puedes ayudar? On, no ¡Tengo balas! ¡Lalo, corre, pégale algo! ¡Oh, ¡No! ¡No! ¡No! But you better get up. All right, thanks. Safe room.